Ciudad Pájaro, una ciudad como cualquier ciudad, excepto que está hecha de piedras y poblada por pájaros que pueden volar, además conducen autos. Pero cada ciudad tiene sus partes buenas y partes malas, esta es la historia de una parte mala, cruzando el centro una repugnante criatura de mala reputación vive en un enorme mundo de cerdos, esta es la historia de Alma Mire eso, mi fiel cerdo, no puedo soportar esa vista más tiempo. Y a esos ciudadanos alegres, viviendo en esos edificios de piedra. Siempre usan terribles químicos venenosos en ustedes cerdos. Usan zapatos en diarios, ristas, cualquier cosa que puedan usar para aplastarnos. Basta, vamos a usar nuestras armas secretas. Es interesante, mira eso. Eso es una peor teoría. Hay que llamar a Bibiats super dinámicos paganos del futuro ahora mismo, señor tanto del cuartel secreto del individuo más dinámico del mundo. Vamos Chuck, ataca, sé más violento como puedas. Paja Kundi te habla Chuck. El edificio del cuartel de policía de inmediato, ya no es un edificio. Parece que hay problemas Chuck, al paja móvil. equivocas ve, esto lo hicieron las termitas gigantes. Señor, el, red, el detector de cerdos está en la alcaldía. La alcaldía. La alcaldía. Eso es la alcaldía no bien, creí que te habíamos acabado con un insecto bomba lo hiciste pero nos hemos inmunizado a eso y lo único que logran es hacer no enojar Verán hace mucho tiempo cuando era una pequeña araña, estos pájaros detuvo para que no nos aplastara y crecía hasta llegar a ser una araña poderosa. No es genial, eso es lo que llama tener armas y algo de lo probable no sabe nada. Pitbirch vio una vez más problemáticas Ciudad Pájaro y estarán ahí con la esperanza de hacer algo para evitarlo.